Hola a todos, ¿cómo están? Bueno hoy vamos a ver el top 10 de fangames y acromes de Sonic para Android. Bueno sin más que decir comencemos. Número 10, Sonic 2 Fan Remix. Bueno este fangame es una recreación de Sonic 2, pero en Full HD y que cuenta con dos niveles, puedes jugar como Sonic o como Tails. Bueno lo pongo acá porque da muchísimo lag si eres de gama baja o media, y que además no está completo y que no puedes jugar con Sonic y Tails juntos. Número 9. Sonic 2 XL. Bueno este de seguro ya lo conoces pero bueno lo pongo aquí porque es divertido jugar con Sonic Gordo XD pero ya en serio si sí te puede sacar una que otra risa pero bueno hay veces que se puede desesperar al estar jugando pero bueno te puedes divertir por un rato. Número 8. Sonic 3 Z. Bueno este es básicamente Sonic 3 pero más fluido y que también le puedes meter mods. Número 7, Shadow en Sonic 1, bueno como su nombre lo indica es Shadow en Sonic 1, bueno aquí tiene Shadow, tiene nuevas habilidades como un Skin Dash, el Omni Attack y Patear, aunque me hubiera gustado que hubieran nuevos niveles, o por lo menos más cosas extras. Número 6, Sonic Maps, bueno este es un fan game de Sonic Advance pero bueno aquí puedes jugar como Sonic, Tails y Shadow y tiene 5 niveles. Bueno algo que no me gusta mucho, es que de los controles sean chiquitos, sin contamos si este es un juego para teléfono, o que no se puede poner pausa o que algunos niveles sean casi injugables. Número 5, Sonic Blastless. Este es un acrón curioso ya que, si consigues los suficientes links o de destruir enemigos mejor los gráficos, pero si en cambio recibes daño en peor a los gráficos, la verdad es una mecánica interesante deben probarlo. Número 4, Sonic Lost Dark. Bueno este es un fangame interesante ya que, puedes jugar con muchos personajes y además tiene desbloqueables. Número 3, Sonic Winter Adventures. Bueno este acrome es uno de mis favoritos ya que tiene un montón de habilidades Sonic tanto clásicas y modernas, lo cual lo hace muy frenético, deben probarlo les juro que no se arrepentirán. Número 2, Sonic World V2. Este fangame la verdad está muy completo en la cuestión de niveles, y antes no había visto que un fangame de Sonic para Android pueda tener tantos niveles, pero bueno, también puedes jugar con diferentes personajes aparte de Sonic. Número 1, Sonic Classic Heroes. Bueno y para concluir tenemos a Sonic Heroes, pero en Sonic 1 y 2 puedes seleccionar o a Sonic Heroes o al Chaotix también puedes elegir si de 3 a un personaje, la verdad es Teatron Mendice XD. Bueno recuerden que los links de los juegos estará en la descripción la mayoría hechos por mí, pero bueno no olviden suscribirse y darle like yo ya me despido, adiós.